un caso de retinopatía del prematuro. Sí, o sea, este, no sé si se acuerdan que cuando empezaron a salir las incubadoras, hubo una epidemia de ceguera. ¿verdad? Y nadie sabía por qué. Allá fue por los 50. Pues, eh, entonces, este, eh, eh, cuando empezaron a salir las incubadoras, hubo una epidemia de ceguera, sí, la, la retinopatía del prematuro, pero no se sabía por qué, pero sí se, se notó que muchos niños ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, o sea, sobrevivían pero quedaban ciegos, so sobrevivían a la prematurez pero quedaban ciegos, hasta que como en el 55 un médico notó que cuando porque las primeras incubadoras tenían oxígeno al 100% y hasta que un médico notó que cuando le bajaba el oxígeno ya no era tanto el problema ¿sí? y, y, y por ahí siguieron y siguieron hasta que ahora las incubadoras pues ya son al 20% o incluso ya, ya son destapadas para que el aire sea el, el, el, el normal el 20, 25% pero eso demuestra eh, que el, que el oxígeno es tóxico a cualquier concentración. ¿Sí? Eso de que nuestro cuerpo toma el oxígeno y lo combina con la glucosa, o sea, lo está, lo está quemando para obtener energía, eso no es así, el cuerpo es mucho más avanzado que eso. Y cuando le damos oxígeno suplementario a una persona, estamos desequilibrando la reacción de la disociación y reformado del agua no sé si me explico, ¿verdad? entonces si hay mucho oxígeno, el, el, el proceso como cualquier reacción química, entonces el tejido se hace otro lado, así de simple, entonces el cuerpo empieza a consumir hidrógeno para formar agua, pero está, está consumiendo el valiosísimo hidrógeno con su preciosa carga de energía, entonces la retina es un tejido que utiliza mucho, mucha energía y si tiene poca energía empieza a deformarse y ¿Sí? por eso estos niños eh, con, eh, con tan poca energía la retina se empieza a deformarse se empieza a deformar y se quedan ciegos y, si, y no hay chance, o sea, se, se les ha tratado de operar, de parar de cabeza pero no, no es, y es eso que se, se está consumiendo el hidrógeno y, y lo vemos en el pulmón también, las personas que les damos oxígeno suplementario por problemas pulmonares cada vez están peor de los pulmones, ¿cierto o no es cierto? ¿no? O sea, hay, hay una mejoría aparente, eso lo aceptamos, pero cobra muy caro, pero es, es por eso que el, el, el proceso está consumiendo hidrógeno, el proceso es asombrosamente exacto, por eso el oxígeno es tóxico, no no debe darse oxígeno. O si se está dando oxígeno, irse quitando lo más rápido posible. Pero tenemos pacientes de fibrosis pulmonar que con las gotas de Kiapi en una semana dejaron el oxígeno. Así es el equilibrio del cuerpo, es fantástico. Entonces, este es un caso, de los pocos casos que tengo documentados, no, no es fácil documentar. Pero vean, este niño nació muy chiquito, muy chiquito. Sí, estuvo como ocho meses en en incubadora, sí, pero afortunadamente este doctor es, ahí lo curé de Parkinson, entonces me hace caso, él es pediatra entonces, la, este, ven el niño que pequeñito y, y, este, y platicando, me decía entonces, ¿qué hacemos, bueno, le mira, si sí hay que poner en incubadora, apolo, pero dale el quiapi. y se lo daba cada hora, cada hora, cada hora, miren, estaba pequeñito el niño y el doctor viene arrugado, no, no es cierto. Este niño. ¿Cómo ven? ¿Funciona o no funciona? O sea que el, el niño prematuro, denle quiapi. Háganle lo que tienen que hacer, la, de acuerdo, pero denle quiapi. Los protege de las tonterías de los médicos. No, digo, con todo respeto, ¿eh? porque sí, pero sí es Estamos equivocados porque pensamos que la glocó es fuente de energía, pero pues, no es así. ¿Qué preguntas tienen? Yo me explicaba un poquito lo del Kepi, que consiste, cómo se administra, cómo sí. lo puede conseguir, si es legal o ilegal. No, <risa> es, no o sea, en México sí si es legal. Sí, en España nunca ha estado a la venta, así que eso de que se retira del mercado, pues si nunca ha estado en el mercado, pues… ¿Eh? Sí, es que es, ya no, es que el, nos persiguen las farmacéuticas, hacemos lo posible, en realidad es que no somos comerciantes, somos investigadores, pero hacemos lo posible, ¿no? pero sí, si este, en Francia lo están dejando pasar, en, en Turquía lo están dejando pasar, en Canadá lo dejan pasar todo, en fin. Entonces, sí, o sea, el kiapi, a los 30 segundos de estar bajo la lengua, el cuerpo empieza a subir la fotosíntesis. Es, es, es fantástico porque empieza, le ponemos las gotas, procuramos que las mantengan ahí hasta que se les vea el sabor y luego ya se pasan, pero a los 30 segundos el cuerpo empieza a ser así es un proceso fisiológico, no esperen sentir que vuelan, no, no, así como no sentimos el paso de la sangre, los procesos fisiológicos casi no se sienten, si uno está muy atento, si nota cositas, medias curiosas, pero y, o sea, el que apila, lo único que hace es poner en equilibrio al cuerpo, no hace nada más, el que hace todo lo demás es el cuerpo y eso es muy bueno porque el cuerpo decide qué va a hacer, por eso ven que no tenemos problemas de que esto de lo otro no, pues es que es el propio cuerpo el que empieza a, a explorarse a sí mismo y empieza a acomodar las piezas lo sabe hacer muy bien, lo ha hecho millones de años, millones de veces Entonces, ¿qué le vamos a enseñar al cuerpo? No? Para, para mí cualquier enfermedad simplemente es un desequilibrio entre la generación y la distribución de energía y la biomasa y el cáncer no es excepción y eh, me atrevo a decir que si al cuerpo le da tiempo de enderezar lo que está chueco, se cura. ¿Veo? Porque el cuerpo tiene esa capacidad, pero va a depender de los tóxicos que dieron origen al desequilibrio. Porque hay tóxicos muy duros, ¿eh? pero durísimos. El cuerpo nada más no los puede sacar. Son ustedes hechos por el hombre. El cuerpo no tiene esos mecanismos. Cuando yo empecé a entender esto, ¿sí? yo la también me di cuenta de que había sustancias que subían la fotosíntesis y que la bajaban. Sí, entonces, eh, por eso fue que pude implementar, e ir implementando fórmulas, ¿verdad? Así como el que que es una maravilla, también conozco sustancias que hacen que la fotosíntesis se desplome. Cuando el, el proceso se detiene, la muerte es en minutos el componente del producto es el melanina precursores de melanina precursores. induce el equilibrio nada más porque estimula los receptores de membrana que tiene el cuerpo para ese fin nada más. porque la capacidad de hacer fotosíntesis la empezamos a perder a los 26 años como un 10% cada década por eso a partir de los 26 años los campeones dejan de ser campeones, en los deportistas se nota mucho, a los 25 son el Ronaldo, pero a los 26 ya no, que se lastiman, que les salen apoyas, que se… Sí, bueno, los factores que propician la fotosíntesis es, es lo que nos dicen los demás, buenos pensamientos, meditación, oración, la Biblia, buenas compañías, buena música, ejercicio, o sea, y buena dieta, por, por eso esas escuelas se mantienen, porque aunque no se sabía cuál era el, el mecanismo, pero se veía que un paciente que sigue ese, esa disciplina, pues está mejor. Sí, el, el, el, lo que baja mucho la fotosíntesis pues, es lo contrario, no la, los pensamientos negativos, la, este, el alcohol, una sola copa de alcohol baja la fotosíntesis dos semanas. Está muy caro, es un ratito de alegría química de dos semanas, no puedo uh, estar. Y este nada de vitaminas, nada de suplementos, nada de antioxidantes. Las vitaminas tienen que ser como la tierra las da. Así ha sido en millones de años. Eso no se puede cambiar. Ni con una etiquetota, ni con una oferta, ni con. El cuerpo no hace caso de eso. Sí, hay que comer lo que la tierra da. Porque son los alimentos que el cuerpo conoce desde hace millones de años. pistaches cacahuates, y tomates. Me gustaría que explicaras lo de la presión parcial de oxígeno, que es muy importante. Sí, es que primero primero vi eso que todos con melanina y luego lo segundo que vi es que los vasos respondían a la presencia de melanina. Eso sí no está descrito. Entonces la, lo este y es un axioma, ¿eh? Más melanina, menos vasos sanguíneos. En todos. Y viceversa. En todos. Entonces, ¿y cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? Porque la melanina no tiene, es una estancia morfa, o sea, no tiene receptores pensando en que el vaso actúa sobre la melanina o que la melanina actúa sobre el vaso. Tampoco tiene mecanismos de producción de... Proteínas, factores, no tiene, es una sustancia morfa. Entonces estábamos quebrándonos la cabeza de cómo era la interconexión y casualmente detectamos que mientras más oscura es la piel, mayores los niveles de oxígeno. Sí, entonces empezamos. Y el mejor antiangiogénico que se conoce son los niveles elevados de oxígeno. Entonces ya habíamos eh, atado dos cabos: es el oxígeno. Sí, pero ¿de dónde venía el oxígeno? porque el, una, el, los niveles de oxígeno son sustantivamente altos, no es un poquito, ¿no? nosotros medimos en nuestras condiciones de trabajo 34% arriba, o sea, es muchísimo, y día y noche, entonces, ¿de ¿dónde, dónde puede venir tanto oxígeno sin que se menoscabe la molécula que lo dona? ¿verdad? Y buscamos y buscamos en la retina, en el, buscamos por todos lados, no encontramos nada, hasta que de repente, creo que Dios nos iluminó y, pues en el agua, el ojo es 95% agua, igual que el cuerpo. ¿no? Me refiero al número de moléculas, pues. Y, y, y, a, y al agua no se le nota nada, ¿eh? Ustedes lo han visto, el agua a 4 grados y a 90 grados no, es igualita, tenemos que tocarla para ver qué pasa. Entonces en el ojo es lo mismo, por eso no se le notaba. Ya después fuimos, fuimos viendo, pues entonces, si la clorofila es un pigmento y la melanina es un pigmento, pues pueden disociar la molécula del agua, ¿por qué no?, la única limitación era mental, ¿no? y así seguimos los experimentos, experimentos y fue, la, fue que nos dimos cuenta, las únicas sustancias que disocian la molécula del agua, aparte de la melanina, son las que tienen el grupo hemo, la clorofila, el citocromo P450, la bilirrubinas, la hemoglobina, o sea, la, la, la hemoglobina no… Este, no capte el oxígeno y lo lleva a las células, no no puede, Físicoquímicamente no puede, disocia la molécula del agua y por eso vemos tanto oxígeno en la sangre, pero porque lo está disociando, no porque la, la, la, la mente, no, no se puede, no se puede. Es una paradoja, es que la medicina actual está llena de paradojas, como que los autores encuentran algo que no, que no, no pueden explicar y le pasan a la página y la pero sí, o sea, en la, la sustancia más eficiente es la melanina, las demás sí son eficientes, pero no se comparan, porque las del grupo hemo, clorofila, hemoglobina, mioglobina, ¿sí? disocian de forma irreversible la molécula del agua, y acá la, la, la disocia y la, la vuelve a formar, por eso es que produce electricidad y, y los electrones que estamos viendo son los que captamos con los electrodos, si, si ponemos clorofila no tenemos flujo de electrones porque no hay reformado de la molécula del agua, pero en la melanina sí. Te comentaba que cuando germinamos uh, no puede ser la acción de la clorofila la que produce el crecimiento de las... De, de, de lo que estamos germinando ¿no? de la semilla sino que debe haber forzosamente el inicio de la reacción tiene que ser la melanina y además las semillas suelen ser oscuras eh, es cierto ¿no? sí, sí. Sí, no se han fijado que todas las semillas o son cafecitas o son oscuras es melanina el proceso es el mismo por eso la semilla germina, porque es un misterio cómo eh, la, la semilla sabe cuándo exactamente germinar, era un misterio, pero ahora está más sencillo. Cuando hay suficiente agua, la producción de energía es suficiente y empieza a impulsarse los procesos químicos que conllevan a la eclosión de la planta. ¿no? ¿Puedes explicar por qué no hay nadadores de color? No hay buenos nadadores de color, eh, porque no tienen alberca en su casa, no, es porque… No, es que este, si, si vemos las diferencias entre los blancos y los negros, empezamos a notar que ellos no necesitan tanto pulmón, porque tienen tanta melanina que el oxígeno y el hidrógeno producen todo lo que necesitan, por eso los negros son unas cositas así este, entonces sus pulmones son más pequeños ¿Sí? hay instrumentos que tocan mejor los blancos que los negros porque los, los blancos como necesitan mayor intercambio de gases, tienen unos pulmones muy grandes, entonces flotan mejor no, no es, es un video chiquito que, que les va a demostrar cómo es la me van a decir ustedes me van a decir la ventaja de la melanina observen a esta mujer ¿eh? fíjense ahí agarra su moto y se va miren miren miren, miren. se acuerdan de ella ese cómo se llama no me acuerdo Flores Chiffet Jr. agarraba su moto y ¡fum! Es, es increíble, tener la melanina, la mioglobina todo, está ¿Quién cree que va a ganar? Pues ¿Los negros? Pero mira, mira. ¿Quién cree que va a ganar? Mire miren, miren del blanco cómo va, pero que se está deshaciendo. Y el otro, pues. la línea a la parte muscular, a la de musculares? Todo lo lleva al óptimo. Sí, todo lo lleva al óptimo. Ese, ese, sí, o sea, es que también encontramos el año pasado que. El, el, cuando un músculo está contraído es un nivel más bajo de energía el nivel más alto de energía es cuando está relajado ¿Sí? esto va a romper con todo pero es que sí es o sea, la relajación es un estado más complejo porque es un proceso muy exacto ¿Sí? entonces cuando con la despolarización del impulso nervioso empieza a desorganizarse la fotosíntesis y el músculo se contrae la contracción es un estado más burdo que la relajación por eso, por ejemplo, cuando nos damos un golpe el músculo se contrae, se empezó a bajar su fotosíntesis y, y empieza, nos empieza a doler o, o los calambres sí. ¿a qué hora son los calambres? en la noche, ¿no? La noche. cuando hay menos luz o sea, no son los malos sueños, no, no, es que hay menos luz y, el, y empieza en los diabéticos es muy frecuente, en la noche. Y este. Les damos el, el quiapi y en cuestión de dos semanas desaparecen los calambres. O en, en personas que llegan así con un calambre, le untamos el quiapi ¡pum! Pero así en cuestión de minutos en minutos es, este, se recupera el balance y empieza la, la magia. Los pacientes que se deciden hacer radioterapia. Dado que la melanina absorbe todo tipo de ondas electromagnéticas, también absorbe la radioactividad y se podría ayudar a la gente pues, que sufrió lo de Chernobyl o los que… Sí, sí ayer le comentaba a Montse que cuando se da radioterapia se toma en cuenta el color de la piel, eso lo hacen los radiólogos o los, los radioterapeutas, cuando la piel es más oscura tienen que dar más, y cuando es más clara, no se necesita no tanto, se necesita menos, pues sí, pues la, la, la melanina absorbe cualquier tipo de energía la radiación no es la excepción ¿sí? y se respetan las leyes de la termodinámica porque eh, tiene que pagar esa energía que absorbe, ¿y cómo la paga? disipando la molécula del agua es un, es un proceso único en la naturaleza, hasta donde yo sé pues, ¿sí? absorbe la energía y la disipa disociando la molécula del agua. Es lo que decíamos de tamponar, tamponar el exceso o el déficit de energía, ¿no? Sí, sí, todo lo lleva al… Entonces, ¿qué pauta seguirías tú con un paciente que tiene que hacerse radioterapia? Primero le doy que y a ver si le evitamos la radioterapia. Sí, hemos visto casos en que el tumor primario y las metástasis, todos se hacen así, todos, lo que no consigue ninguna quimia y le hicieron, hicieron unos estudios en Polonia del Kierpi, ¿sí? lo, lo, se los aplicaron a cultivos celulares humanos de los tres principales tipos de cáncer, era cáncer de mama, rocogénito y me parece que sea hace ¿sí? y en los tres tipos de cáncer, con la misma dosis que es, es el equivalente como a tres gotas cada media hora, ¿sí? la proliferación se redujo en un 95% en los tres, o sea, quiere decir que el mecanismo es fundamental, es el mismo. La respuesta porque lo que hemos visto es esto, cuando la fotosíntesis baja en forma aguda, hay edema y hemorragia, donde me digan. Y cuando baja en forma crónica, hay fibrosis y luego mitosis. O sea, el cáncer, pues, mitosis desordenada. Entonces, para mí, el cáncer es, es una fotosíntesis baja de larga evolución. Sí. Hemos visto cuentas de... Eh, de, por hepatitis C en, en que la, la cuenta viral baja de millones a normal en un año no importa, el cuerpo tiene la sabiduría tiene más sabiduría que cualquiera no te preocupes el cuerpo es impresionante es casi divino Dios nos hace en serio, no en serie por eso las enfermedades congénitas no existen, no, existen, no es cierto cuando vemos varias personas aquejadas por el mismo problema, estamos viendo grupos de personas expuestos a tóxicos parecidos. Yo quería preguntar si tienes casos o habéis experimentado con temas de, con tres, con diabetes, con insuficiencia renal y con tema de sobrepeso. Todo por el mismo precio. Recuerda que estaba yo estudiando la diabetes y la retina cuando encontré la fotosíntesis. Entonces, diabetes, créeme que leí. Y realmente es eso. Es, es, una, es una, eh, un desequilibrio entre la energía y la masa. El cuerpo ha manejado la glucosa desde el principio de los tiempos. No se le olvida. No se le olvida. El, el papel de la glucosa es extraordinariamente complejo, es muy interesante. Cada célula de nuestro cuerpo está cubierta especialmente con glucosa, se le llaman glucanos, por eso son los tipos sanguíneos y eso. O sea, el papel de la glucosa es, es relevante, por supuesto, pero todos los cambios que necesita hacer el cuerpo a la molécula de glucosa para ordenarla, esto, provienen de la fotosíntesis. Por eso cuando enderezamos la fotosíntesis, se endereza todo lo demás. sí Porque el cuerpo conoce la glucosa a la perfección, le hace lo que quiere, la parte le da vuelta, la combina, pero para eso necesita energía. Cualquier cambio necesita energía. Sí, en el Suices se nos va muy bien. No sé está. ¿Quién vio quién, quién, quién, el video del.? Sí, entonces nos va muy bien, eh, Nos va muy bien. Es proporción guardada, pues. Pero si sí vemos cosas. Para nosotros no es raro sacar un paciente de dialisis, No es raro. No te digo que a todos, pero sí. Y, y por ejemplo, le mostré a ella el caso de riñón poliquístico, ¿no? Hoy se nos va, pero. Sí, como todo es energía. Eh, ¿Has estudiado el efecto de la cámara orgónica de Wilhelm Reich? En los que nosotros vemos que en una cámara orgónica de Wilhelm Reich, semillas, antes hablamos de semillas, ¿no? Semillas que han perdido poder de fuerza de, de, de nacimiento. Si la hacen germinar dentro de la cámara orgánica, germinan, ¿no? O también dentro de una pirámide bien orientada. Entonces, claro, estamos hablando de, de energía que envuelve nuestro cuerpo, que lo envuelve, quizá esa carga energética extraordinaria que se ve en la cámara Kirlian, en la áurea, y puede venir de fuera, que quizá tengamos nuestra áurea propia suficiente para absorber esta energía, o puede venir de dentro, que es como defiendes, que es por las reacciones de la melanina, ¿no? Claro, nosotros estamos probando con cámara de orgónica, con personas con depresión, con cáncer, tienen el aurea muy pequeñita y, y a base de pasar unos minutos dentro, esa aurea va aumentando y también van mejorando ellos. Puede que sea psicológico, pero claro, son misterios también, ¿no? Es la caja de madera con unas láminas de acero que, que hace unos efectos de, podemos recuperar semillas y ya se han perdido esa semilla y era única, ¿no? Nos estamos recuperando poniéndolas dentro, o sea que hay cosas inexplicables, pero la energía viene de fuera o viene de dentro pienso que optimiza la, la energía que viene de afuera ¿sí? y, de, y la melanina de la semilla la aprovecha mejor ¿sí? igual en, la, en las personas o sea, si si de alguna manera optimiza la energía que viene de afuera le quita el ruido o X ¿sí? la melanina empieza a trabajar mejor por eso me dice, ¿y crece el aura? pues sí, sí, sí la, la, la energía se libera en forma simétrica en, en crecientes y la melanina que tiene la cáscara de la semilla no, no nada más o sea si nos imaginamos esferas crecientes de energía alrededor de la, de la semilla entonces donde confluyen esas esferas es una zona de alta energía ¿no? pero el, el entorno inmediato también se beneficia de, de esa energía que se va liberando y es un fertilizante natural Sí, eso va a salir publicado en un libro que me pidieron es el sexto libro de fotosíntesis en plantas en que me piden que yo escriba la fotosíntesis en los manos. ya es el sexto ya sea, los agrónomos ya doblaron las manos pero es eso que, que ¿qué es lo que necesita la, la tierra para tener todos los cambios pues, en su en su rizoma en todo lo que tiene la tierra porque, porque la tierra tiene vida ¿no? Es igual, es fotosíntesis, es hidrógeno estado mucho tiempo en Madagascar y en Madagascar pasó una cosa muy curiosa, que resulta que allí la planta de la vinca, que todo el mundo la conoce aquí como ornamental, pero pues no. De allí sacan la vinca per vinca, en un gran sí. quimioterapio. Quimioterápico. ¿Qué resultó? Alemanes fueron allí, vieron aquí, eh, estudiaron la planta, en su origen allí vieron que tenía estos efectos o sea quimioterápicos y dijeron venga plantaciones de esta planta y la vamos a trasplantar a llevar a Alemania y allí pues vamos a producir el quimioterápico, ¿qué pasó? Sacaron a la planta de su entorno, como dice Pamias, no solo es la melatonía, sino todo el entorno. Claro, la tierra de allí, de África, debe ser completamente diferente. La, la ponen en Alemania, y cuál fue su sorpresa: sus 7 toneladas de semillas no dieron ningún quimioterápico, no tenían efecto quimioterápico alguno. Entonces, tela, ¿eh? Es que la, la, el, el proceso de la semilla, la, todo lo que contiene la semilla depende de la evolución que ha tenido sí, y si ha estado en cierta cantidad de luz con ciertas características durante millones de años la cambia sino, y no es eh, sí, sí es eh, es que eso explica muchas cosas por ejemplo la ley de Kleiber no, no sé si la recuerdan o sea es es una ecuación que eh, propusieron que eh, describió un ingeniero agrónomo en 1930, ¿sí? para tratar de calcular lo que tiene que comer una persona o los animales para, la, la cantidad óptima de comida para obtener el máximo rendimiento. La situación es así, un elefante es 200 mil veces más grande que un ratón, pero nada más tiene que comer 10 mil veces más. Sí, eso, eso es sorprendente, porque si es 200.000 mil veces más grande, no, pues 200.000 mil veces más, no, 10.000, Pero esa es una ley que se cumple en todos los seres vivos, desde las bacterias, humanos, eh, orcas, eh, la, las secoyas de California, es asombroso. Se expresa así en E es igual a M elevado a los tres cuartos y, y se cumple, se cumple, se cumple. O sea, la, digamos, resumiendo mientras más grande es el ser vivo menos comida necesita lo cual es, es sorprendente pero la fotosíntesis lo explica bien porque mientras más grande es un, ser, es un ser vivo es mejor antena así de simple el misterio ya se acabó mientras más chiquito es menos buena antena por eso un ratón tiene que comer muchísimo pero muchísimo de todos modos se cumple la ley Sí, sí, sí, pero la la este la capacidad de movimiento también está determinada por la fotosíntesis, la cantidad de fotosíntesis que puede hacer una persona. O sea, sí, pero al, digamos que poder la, todas las funciones de, de una célula, de un cuerpo, se pueden explicar en base a la energía que emana de la melanina. Sí, ¿no? Pero sí hay que pues, ver los factores de confusión y eso, pero... Creo que se abre un panorama interesante para todos. ¿no? De... Los casos documentados de personas que a lo largo de la historia han podido vivir muchos años sin ingerir alimentos, eh, ¿tiene algo que ver con su la, capacidad de generar energía a partir de la plena? Claro, es una Sí, o sea, es perfectamente posible vivir sin comer, ¿eh? es perfectamente posible. Nada más que hay que estar quietos y no ambiente con mucha humedad, pero porque el, nuestro cuerpo puede formar glucosa a partir del CO2, sí lo puede hacer, no más que en pequeñas cantidades, por eso hay que estar quieto, pero la energía que emana de la luz nos mantiene vivos, o sea, esa es la base. Y el agua que respiramos es suficiente para, para aportar el agua que necesitamos, incluso los aminoácidos, porque el... El nitrógeno del aire, de cada respiración, absorbemos nitrógeno, un 7% se absorbe. ¿Y para dónde va ese nitrógeno? Sí, para combinarse con, con las cadenas de carbono, pues lo primero que necesita es energía. Y si vemos que la energía viene de la fotosíntesis pues sucede. Incluso los experimentos que hemos hecho de transformar el CO2 en glucosa, que antes no se podía con estas cositas, sí, hemos encontrado mináceos también. Porque el, la, la solución, pues la tomada. Bueno, puede ser, si ella sufre por ahí, o el o la melanina es pues, capaz de sintetizar elementos, es la transmutación. Desde, hace, desde el siglo XVI se sabe que las plantas tienen cosas que la tierra no tiene. Y, por ejemplo, los humanos excretamos más calcio del que ingerimos. De ahí nació, no, no, los suplementos, no, no nuestro cuerpo puede eh, sintetizar calcio, puede transmutar calcio, le, a un potasio le pego un hidrógeno y ya tenemos calcio el cuerpo tiene esa capacidad antes lo has comentado exactamente, todavía no acabo de ver ese, ese medicamento ¿qué es? o sea si voy a casa e intento explicarlo, creo que todavía no me ha quedado muy claro, o sea estas dos cosas, ¿qué es exactamente el medicamento? y el nivel de afecciones vocales ¿cómo desde esto que comentabas del fortalecimiento de encías si restablece algún equilibrio todo esto bueno es que la fotosíntesis tiene un ritmo es diferente en todos pero se acuerdan de esa película de Venus de que pum pum más o menos así sí, es, es, es un ritmo que tenemos establecido desde que nacemos pum pum pum y cuando vamos envejeciendo ese ritmo se empieza a hacer más lento por eso empezamos a perder facultad si pudiéramos ver ese ritmo lo que le pasa con el y sería de que se está haciendo así a los, a los 30 segundos de que el kiapi entra en la sangre el ritmo se, se restablece durante una y tres horas sí, de, del ritmo de despacio que se, en el paciente enfermo de pum, pum, le damos el kiapi y empieza pum pum pum pum pero así en cuestión de menos de dos minutos me explico. Sí, es una fórmula. Tiene, sí, tiene varias. Son precursores de melanina. Son sustancias que el cuerpo puede utilizar para la síntesis de melanina. Sí, pero eh, lo que hemos visto es que no, no los, no los usa sintetizar melanina lo usa cuando él decide que estés por ahí pero también lo utiliza para ordenarlo porque la fotosíntesis no es la melanina es la melanina más el engranaje de 4 mil millones de años de evolución es un engranaje que supera nuestra capacidad de abstracción sí, pero el cuerpo sí lo conoce no, no se va. Ah, no, bueno, sería menos menos lento. Sí, pero bajaría más despacio. O sea, es, es, es que se conserva todo. O sea, el cartílago crece. ¿eh? Cuando la fotosíntesis está bien, el cartílago crece. El hueso recupera su fuerza. Sí. Eso lo van a ver ustedes cuando empiecen a ver pacientes y les den, verá que... La osteoporosis tiende a revertirse. Sí, la mejoría es completa, o sea, por eso me es difícil decirte exactamente. Pero si sí, por ejemplo, los pacientes dejan de caerse, que es uno de los problemas después de cierta edad, empiezan a caerse fácilmente y con esto ya no. Pero eso nos habla de que hay una, un, una, un declive general de nuestras capacidades, el equilibrio que es muy difícil, lo empezamos a perder de repente con cualquier cosita y con esto ya no, se mantiene, se mantiene, si quieres hay una, de todos modos hay un declive, pero ya es mucho menos pronunciado, porque empezamos a perder la fotosíntesis a los 26 años, como un 10% cada década, pero después de los 50 eso se acelera, y con esto ya no, aunque sea ratitos ya con esto el cuerpo se mantiene, se mantiene la, la espalda, el corazón, la. ¿Hay, ¿Hay productos sinérgicos para tomar a la vez que la melalina, que ayudan a su función? ¿Se ha encontrado algún producto que, que ayuda a, a mejorar los resultados finales? De... Pues en mi opinión lo que la tierra da. Pero vitaminas, suplementos, No, es que la... Ya se sabe que las vitaminas... Fabricadas enferman al cuerpo, enferman a las personas. Sí, se sabe muy bien, es que los procesos son muy exactos. Es por ejemplo lo que ella citaba de la mi Cristina, ¿Sí? de la planta de donde de es de, de Madagascar. Ahí sí se encuentra, y que en Alemania no, pero es que faltan los demás árboles que están alrededor, porque esa es una interacción entre ellos. Y a veces los vegetales expresan sustancias para defenderse del, de los otros. Y si ya no hay ese estímulo, pues ya no lo hacen. ¿Para qué? Ya no, en fin, es complicadita la vida, ¿no? Pero sí de que, aparte del que hay algo más que, pues no, no, lo que la tierra da, o sea, la, los alimentos que el cuerpo conoce, las vitaminas, el cuerpo las tiene que tomar de, de la comida, como ha sido millones de años. Eso no se puede cambiar. Se está hablando de una molécula que se llama PQQ, la pirrolinona quinona, que es un regenerador. Y bueno, yo soy siempre muy reacia a dar cosas también, ¿no? Pero, ¿te suena esta molécula como un... Quinona. Quinona, sería como la hemoglobina o... No, la quinona. ¿Te acuerdas que presentaron un esquema del de espacio? sí me <risa> hablas sí de, de que se demostró que hay una molécula en el espacio y que eh, teorizaban de por qué se había formado en el espacio esa molécula es la quinona entonces tú me estás diciendo y si le damos quinona al paciente pues le estás dando los bloques de construcción de la melanina tiene cierto beneficio pirulinona? ¿Pirulinona, que suena? es que la, de la pirolinona pasa la quinona entonces está bien, está bien, pero es mejor que lo tome de lo que la tierra. Quizá en algunos casos, como citaste los ejemplos, valga la pena, pero poquito y un tiempo cortito. Mejor que el cuerpo lo tome solo. Perdona, eh, en los acúfenos, ¿podría ser también un problema, como has dicho, que las ondas sonoras también son absorbidas por la melanina, el acúfeno que es un, un ruido que parece que no existe, ¿Tendría que ver con que la melanina no absorba bien estos sonidos y los oigamos? Sí, sí, ¿Y has tenido alguna algún resultado? Sí, el tinnitus es una queja muy frecuente, ¿eh? muy frecuente, y sí mejora, y sí mejora porque los cilios que, que este, empiezan a transformar el sonido en, en una pues en energía bioeléctrica para que... El, el cerebro la interprete están, están así de cabeza están en un canalito que tiene linfa y en el fondo está lleno de melanina se llama estria vascularis. ¿para qué quiere la, en un lugar tan oscuro la naturaleza tanta melanina porque absorbe la, los picos de energía o sea, da la energía para que funcionen los cilios ¿sí? y los excesores de energía los disipa para que la energía sea la la celidonia, celidonium majus pues Tiene una savia muy amarilla, muy naranja ¿no? Y ese color no, no sería parecido a este efecto O, o podría tener quinona, la quinona eh, Que quizá la puede llevar a esas plantas, no sé Seguramente. Porque resulta que cataratas, máculas, retinopatías Poniendo zumo de esa planta encima del ojo Dentro es cuece bastante Se regeneran estos ojos se regeneran entonces claro, será ese mecanismo también de ser esta sustancia tan viscosa, tan... esa savia tan roja de esa planta que puede llevar quinonas que a lo mejor formen grupos de melanina adentro y que ayuden a eso, porque realmente es espectacular lo que ocurre con la cerdidonia con el ojo pues yo diría, pues ¿por qué no? Pues la quinona es... El... y los procesos son los mismos en todos o sea, la... Esto explica, los, la melanina que tiene el tronco explica la circulación de la savia, ya ves que es muy compleja, hay canales que suben, otros que bajan y ¿quién paga esa energía? ¿quién la controla? Y aparte la savia tiene cambios químicos durante su, su trayecto y son cambios químicos exactos, ¿Sí? pero pues es la energía de la melanina que es exacta. Si la energía es exacta, los productos son exactos. ¿El doctor. ¿Hay alguna relación entre la melanina y la melatonina y los efectos con la luz? Eh, dado que, bueno, también eh, la melatonina juega con la luz, que la glándula pineal es en las especies inferiores, un receptor eh, de luz, un, el tercer ojo este, famoso. ¿Tienes alguna relación o ¿No puedes relacionarlo? Dado que la melatonina es un gran antioxidante retiniano. ¿puedes relacionarlo? explicarnos un poquito, por favor. La melatonina... Es, es una sustancia que, natural que disminuye la fotosíntesis disminuye la fotosíntesis por eso la, melatonina, la producción de melatonina sube en la noche para bajar la fotosíntesis ¿me explico? por eso eh, yo veo que se utiliza mucho pero, pero los resultados no son tan buenos como con el kiapi porque el funciona como homeopatía, le dan melatonina al paciente y la fotosíntesis baja pero imaginemos que la fotosíntesis es como un resorte entonces baja el resorte el, el efecto de la melatonina desaparece y el resorte salta pero los, los efectos positivos pues dependen del estado previo del resorte ¿verdad? si el resorte está muy así pues el efecto es y en algunos casos sí, el resorte salta bonito y y Los efectos son bonitos, pero sí es este... Ese es, ese es el, el, el efecto que tiene. Baja la fotosíntesis de una manera... Es una molécula inversa a la melanina. Porque uh -huh. tiene orígenes la el el el el Es muy chiquita. ¿no? La, la melatonina junto a la melanina, ¿no? La, la, la melatonina pesará como unos 300 datos. Y el peso molecular de la melanina son millones de datos, o sea que no, la, la melanina es una molécula gigantesca. La, melat la melatonina deriva de la melanina, pues, pero es… ¿Has dicho melanina como la interfase entre lo inanimado y lo vivo? ¿Has dicho eso? Sí. sí, porque la melanina tiene cosas que pareciera que tiene vida. Por ejemplo, eso de que se acercan las fuentes de energía y las rodea, pues, eh, ¿está vivo o no está viva? ¿Verdad? Me ha parecido entender que, que la transmisión de energía se hacía a través los ventrículos. Sí, me refiero a que el agua de los ventrículos es la fuente de energía de la neurona. ¿Dónde está el agua en el sistema nervioso central? En los ventrículos y en el espacio supranioideo. Otra vez, el agua en el sistema nervioso central está en los ventrículos y en el espacio supranioideo. Ahí está el líquido cefalorraquídeo, que es 99% agua. ¿Sí? Entonces, la neurona toma el agua para disociarla, es su fuente de energía. Eh, es una pregunta un poco a colación de lo que dijo la doctora Palacín con respecto a esa molécula, la pq la pirroquinolina quinona. Se le, se le conocen unas virtudes muy curiosas que es la de generar más mitocondrias en la célula. Entonces se está sinergizando con q 10 para aumentar la producción energética de la célula. ¿Hay alguna relación entre esa, eh, la, la, la melanina y la mitocondria a nivel energético? sí, sí, la mitocondria no tiene nada que ver con la energía ¿eh? lo que pasa es que la mitocondria es el organelo intracelular que más fácil se estudia porque presenta cambios y eso los demás organelos son muy estables pero la mitocondria va, viene, sube, baja, cambia de posición entonces por eso la mitocondria es popular, pero no, no tiene que ver con la energía en mi opinión la mitocondria es un organelo que controla la temperatura Sí, porque, este, por ejemplo, los animales que emergieron en épocas frías tienen más mitocondrias. Igual en la piel, o sea, mientras más clara es la piel, mayor número de mitocondrias. Pero mucho, ¿eh? 83%, o sea, es demasiado. Pero con energía no, no tiene que ver, porque el ATP no es fuente de energía. Era lo que les comentaba al principio… Si la glucosa fuera fuente de energía, los diabéticos tienen que volar, y no, no es así. O sea, la, pero la temperatura es muy importante en un sistema ya tan complejo como la célula eucariote, por eso se, se fue implementando también el, el control de la temperatura. Usted sabe que cuando el ATP se hidroliza, teóricamente se libera la energía, ¿verdad? Pero no es así. En los experimentos que nosotros hemos hecho, cuando el ATP se hidroliza, la energía se consume. O sea, esto va a romper todos los dogmas que… ¿sí? Y la mitocondria sí tiene que ver con melanina, porque la, la mitocondria depende de la energía de la melanina. Por eso sí, la mitocondria se describen muchas alteraciones, pero por lo que le comento, de que es fácil de ver, fácil de, de, de comparar, digamos, en comparación con lo demás. Sí, pero si, si la energía de la melanina está mal, la mitocondria empieza a alterarse. Pero ya es, es un efecto derivado del primero. Sí, usted usted conoce las mitocondriopatías, ¿no? Enfermedades que, que cursan con alteraciones en las mitocondrias. Sí, nos va muy bien, nos va muy bien. Yo quería decir que estoy de acuerdo con tu visión de la mitocondria. Para mí es un generador de calor. Porque hay un tejido muy especializado, que es la grasa parda que está repleta, repleta la célula de grasa parda, está repleta de mitocondrias y sirve para los animales hibernantes, para generar calor o cuando, por ejemplo, el bebé cuando nace tiene mucha grasa parda porque no sabe a qué temperatura va a estar y si está a una temperatura fría tiene que calentarse rápidamente y la mitocondria sirve para esto. Sí, sí por eso el niño cuando nace tiene muchas mitocondrias, pero es que está metido en una alberca, si sí, por eso la, la mamá en las, en las épocas finales del embarazo está con un calor enorme, pero es que es el calor del niño, luego el calor de ella, pues entonces es… es pero afortunadamente este líquido amniótico que funciona como tan, aminora a la… Repetir en qué parte de… no sé si del ojo del cerebro que dijiste que no había vasos sanguíneos y no lo recuerdo… Que era muy curioso porque había transmisión de energía y no había conducto sanguíneo. La capa de fotorreceptores, donde están los conos y bastones. Ahí está la. En esa capa, específicamente en esa capa, que es la más demandante de energía, no tiene ni un solo vaso. Podemos dar finalizado el acto, agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra participación. Digamos, eh, suponemos o esperemos que ha sido de agrado y ha clarificado muchas dudas. Y gracias nuevamente por estar con nosotros.